Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión os enseñaremos los códigos básicos para la comunicación entre el locutorio y el control. Alzamos la mano para requerir la atención del técnico. Para pedir la apertura de nuestro micrófono, lo hacemos alzando los dedos índice y pulgar. Cuando el técnico agite la mano con la palma hacia arriba, nos estará indicando que debemos hablar más alto. Cuando el técnico agite la mano con la palma hacia abajo, nos estará indicando que debemos hablar más bajo. Para indicar el cierre de un micro, lo haremos con el signo de unas tijeras. Para pedir al técnico que mantenga la música de fondo, debemos mover la mano con la palma hacia abajo, de manera horizontal repetidamente. Para pedir conexión, entrelazaremos los dedos. Para indicar que nos vamos a publicidad, se hará con un chasquido, imitando el símbolo del dinero. Para pedir turno de palabra, señalarse a sí mismo con el dedo índice. Cuando entra una llamada, el técnico lo indicará simulando el auricular de un teléfono. Para indicar que entra una ráfaga, se imitará el movimiento del oleaje con la mano. Para la despedida, la indicaremos con el gesto de adiós, doblando los dedos hacia arriba y hacia abajo.